Estamos en el Ecuador de la legislatura, han pasado ya dos años desde que llegamos a las instituciones y en todo este tiempo hemos conseguido muchas cosas, pero sin duda alguna no son suficientes. Pero entre las que hemos conseguido, eh, contamos, eh, por ejemplo, y yo me siento especialmente orgullosa de haber contribuido a impulsarla, contamos con una agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, que ya es una realidad. Ya hay un director eh, que es una persona capaz de llevar a cabo la protección de las arcas públicas. ...en una comunidad como la nuestra... ...absolutamente saqueada por el Partido Popular... ...donde hemos visto todo tipo de desmanes... ...en todas las instituciones... ...en todos los territorios, en todos los planos... ...y en, en múltiples áreas... ...en sanidad, en educación... ...en fin, en dependencia, absolutamente en todas las áreas... ...y hoy ya contamos con alguien que va a prevenir... Eh, ...que va a procurar que los recursos públicos... ...vayan destinados a lo que tienen que ir destinados... ...de eso me siento especialmente orgullosa... Pero como decía al principio, sin duda no es suficiente. Hemos de seguir trabajando, hemos de conseguir que ese cambio efectivo sea real, que la ciudadanía lo perciba en su, en su día a día, en sus propias vidas. Y por eso vamos a continuar trabajando. Yo, particularmente, desde la Comisión de Política Social, impulsando todas aquellas iniciativas que hagan que la gente viva mejor. A eso vinimos, a poner las instituciones al servicio de la gente y a procurar que haya medidas sociales, medidas efectivas de cambio mejor de toda la vida de la ciudadanía valenciana.